Para la musculatura del cuello, podemos realizar la maniobra de masaco, para la cual tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, siéntese o párese cómodamente. Segundo, saque la lengua lo más que pueda. Tercero, muerda la lengua suavemente con los dientes delanteros y luego trague. Cuarto, suelte la lengua.